Carlos Galdós, en Capital. 6 de la tarde con 36 minutos. Carlita, vamos. Hola, Carlita. Hola, Carlos. Carlita. Hola, Carlos. Este bloque es importantísimo, Carla, ¿eh? ¿Cómo mm. alimentarnos bien gastando menos? Porque yo al menos estoy aguja, como tú sabes que nos han metido un, un chicotón, este, estoy pero aguja, ¿Te ha, ¿te ha caído tu chicotón también o no? Es, es, es. Poquito, poquito Sí, pues pucha. Bueno, así están los tiempos, Carlita. Vamos para adelante. Pero no, ah. fuera de bromas, esta es una época en la que eh, viene... Eh, es una época de austeridad, no es una época de expansión, es una época de austeridad, una época de recesión. Y lo cauto es ajustar el, el gasto, hay muchas... Eh, ajustarlo, punto. ¿No? Eh, sobre todo en esto que sabemos qué ocurre hoy y no sabemos qué ocurrirá mañana. Así estamos viviendo al, al día. Entonces, Carrita, yo por ejemplo, ahora estoy comiendo. Mira, yo que antes le hacía un poquito de asco a la menestra, ahora, pero soy fan de la menestra. Lu, hoy día, lentejas. De ahí me he vuelto fan de los frijoles negros y los rosados. Rico. Ajá. La diferencia, Carlita, es que antes pues, le metía así su su picadito de carne, ¿no? Ahora, Carlita, ni patocino. Pero, pero la verdad, pues, es la verdad, es la verdad. Y todo bien, nadie se muere, la verdad. La verdad, nadie se muere. Y me estoy nutriendo, estoy comiendo bien, estamos, estamos, estamos con fuerza todavía. Vamos a conversar con Claudia Agüero, es nutricionista, ¿correcto? Hola Claudia, cómo estás. Hola, qué tal Carlos, cómo estás. Bien, todo eh, bien. Encantada, encantada de escucharte de lo que estás diciendo, ¿no? Efectivamente, estamos en época de austeridad, de ahora. Sí, pero claro. ¿Cómo, comer bien? ¿Cómo optimizamos nuestra ingesta de alimentos sin perder este calidad, no? Por supuesto. Lo bueno es que en el Perú tenemos una variedad increíble, Carlos, de todo. Tanto de, por ejemplo, tubérculos más de variedades de papa, bordo peruanista, papa rosada, con amarilla, papá blanca, tenemos también camote, por ejemplo, la yuca, como bien has dicho, ahora las menestras que son de moda, ¿no? Todos estamos comiendo menestras... y son alimentos que alimentan, que realmente nutren nuestro cuerpo. La idea está en utilizar estos, estos alimentos que están al el alcance de bolsillo de todos, ¿no? Eh, y utilizarlos de buena manera, hacer combinaciones. Por ejemplo, una receta que hace hace poquito justo compartí en mis redes, era una lasaña de papa, pero no pues la típica lasaña de, de estos videos más especiales para hacer la comida, sino que papa. Tipo un pastel de papa, pero con una, una salsa hecha en casa de tomate, por ejemplo. Entonces es una manera diferente, por ejemplo, de comer la papa. No Podemos comprar eh, las minestras también, como bien decía, un día comer lentejitas, otro día alberjas, otro día fejoles. Si no tenemos para poner el picadito de pollo o de carne como antes, acompañarlo de una ensaladita para absorber mejor el hierro de las minestras. Ensalada de cualquier verdura que tengamos en casa, si lo que encuentran en al mercado ahora. O la, en la tienda cerca de mi casa es tomate, pues le pongo tomate. Si encuentro cebolla, una salsita de cebolla. Claro. ¿Por qué no también emplear, por ejemplo, estas conservas de pescado? Las más baratitas, que son muy buenas, la anchoveta, una ¿no? conserva de anchoveta es más económica que de repente un filete de atún. Y es muy rica. Combinada con su limoncito o con alguna verdura, le da perfecto, por ejemplo, con con la, ministra, Claudia, con la, con la lenteja. Claudia. Te voy a contar algo. El, el fin de semana este, Cociné en mi casa Entonces llamé a mi mamá Para que ¿no? le, me, me diera algunos datos No mami, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Voy a hacer una ensalada rusa ¿No? Y, voy a, y también le voy a me, De paso me iba hacer Unos camotes sancochados en fin Y mi mamá me dijo ¿Qué vas a hacer con el agua luego que Zancoches que el choclo y la beterraga? La voy a botar Casi me mata mi mamá me dijo que no, que no botar el agua, que con que el agua este, la, la colara bien, pues por la tierrita, qué sé yo. Y de ahí me salía un refresco. Yo la verdad lo dudé, pero luego lo probé y quedó rico. O sea, mm, después de hervir las verduras, esa agüita mm -hmm. te sirve como refresco. Exacto, exacto. Bien. Ahora, ¿se puede tomar el agua de todas las verduras que uno hierva o hay verduras que mejor no más, ahí nomás mejor no te tomes el agua? Buena, buena, este, un buen dato el que has compartido. En realidad te cuento, Carlos, por ejemplo, que las verduras cuando las ancochamos se pierden las vitaminas de las verduras justamente porque se quedan en el agua. Entonces, muchas veces hacemos esto, que tú decías, botar el agua. Y al botar el agua, estamos botando las vitaminas y minerales de las verduras que se han, han extraído, digamos, en el momento de zancocharlas. Entonces, es una manera excelente de poder utilizar esas vitaminas y minerales de las verduras al tomar esa buta como refresco. Correcto. Lo único, estaría contraindicado nada más, Carlitos, para aquellas personas que tengan, por ejemplo, algún problema renal. ¿No? Pero de ahí todos podríamos tomar esa agua, justamente, de repente no ahora que está haciendo frío, o como un caldito incluso, o como un refresco, ¿no? Como bien lo dicho, está excelente, nos repone los el electrolitos. El agua de la quinoa, por ejemplo, cerebro más o sea, rica, claro. el agüita de la quinoa, un refresquito claro, de agua de quinoa, buenazo. Ahora, claro otra... Sí. Otra cosa, hay, hay un tabú con el tema de congelar la comida y yo la verdad considero que es mucho más práctico, te, te haces el kilo de, de, de menestra y te lo haces toda la menestra, ya hasta dos kilos, no sé, de, de una vez por todas y luego lo porcionas y lo congelas, ¿correcto? ¿Cuál es el miedo? Güey? Hay gente que dice, no, se pierde sus propiedades, pierde el sabor. Si uno congela por porciones, no pasa nada, ¿verdad?, Exacto. No, no pasa nada. Podemos refrigerarlas o congelarlas. Lo único, por ejemplo, si, si de repente no las quiero congelar netamente o sea, arriba, ¿no? la parte de arriba de la refrigeradora, y las quiero netamente refrigerar, también me puede durar bien. Pero hay que tratar de, de, de separarlo, como tú dices, en porciones claro. y no combinarlos con el aderezo. De repente yo tengo ya mi minestra para toda mi semana, mi lentejas, y cada día le voy a hacer un aderezo diferente. Hoy día un aderezo con cebolla... ¿Y por qué? pasa si la congelo con toda aderezadita ya? o sea ya. La, la probabilidad es que dure menos, digamos, o pierda un poco el sabor, en sí, en las minestras, ¿no? Y más que todo un tema organoléctrico del sabor, eh, se puede dar al momento bueno. de, de, de guardarlo así. Ajá. Pero los nutrientes para nada, los nutrientes claro. que quedan... Y quedan perfectamente. Y porque además ahí si se fuere bromas, también nuevamente se ahorra gas. Exacto. O sea, y gas y tiempo. O sea, ahora no hay gas tiempo. tiempo. Menos sí, tienes sí. tiempo. Sí. Hay llamadas hay sí, de nuestros de oyentes. De mm, hay llamadas de nuestros oyentes, a ver. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? gusto Un abrazo, muchas gracias por tu llamada. ¿Cuál es tu consulta para nuestra sí. invitada, Claudia Agüero, nutricionista? Y bueno, un saludo especial este te comento eh, me, me saqué la juega rápida y me dijeron que ya salió negativo yeah. pero para pasar otra semana de bien y este estuve con un cuadro pero terrible no Fiebre, de más de 38,5. y medio eh, tengo un familiar que es médico, me empezó que tome para el amor y más que todo me recuerdo bastante la alimentación ¿no? Masaje de olla, claro. alimentación, espinaca, Alimentos para reforzar el sistema inmunológico, ¿correcto? Es lo que quieres saber. Sí, sí, por favor. Muy bien, anota, favor. toma nota. Eh, Claudia, en esta época obviamente tenemos que, que cuidar, o sea, la alimentación tiene que ser de calidad, ¿correcto? La calidad no Exacto. tiene que ver con lo caro, por ahí no va. No. Eh, en el caso de nuestro... entre ir a la farmacia y comprarme eh, multivitamínicos al por mayor, mejor no es, es comer la fuente natural. Exacto, como bien estás diciendo. Te cuento, Carlos, que las vitaminas y minerales están en todas las frutas y todas las verduras. Aquí, a, a, a, de respecto a la pregunta que han hecho, simplemente agregar, por ejemplo, en las noches también porque la hidratación es importante, eh, una cremita de verduras o una sopa con bastantes verduras, por ejemplo, con su bebito, con su pollito que tenemos en la casa y que tenemos a la mano, ¿no? Y en las mañanas también siempre agregar alguna fruta. Todas las frutas son buenas. De una fruta, ojo que sea entera o picadita, no en jugos, no en extractos, porque así evitamos que se eliminen estas vitaminas y minerales. Y de esa manera estamos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico súper fácil. Sin gastar de más, porque todas la fruta es la, que, la que creamos en el mercado es más barata, esa fruta me va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Alguna fruta en particular, algún vegetal en particular? Yo recom la recomendación es que tratar que sea un poquito variado en cuanto a los colores. Cada color, se yeah. pueden tocar lo, de, de, las, de las frutas, y, y, tiene un antioxidante, un mineral y una vitamina diferente. Por ejemplo, todos los rojos tiene licopeno, que es un antioxidante importante para el sistema inmunológico. Todo lo morado, como las uvas o como también las aceitunas, van a tener eh, resveratrol, que es otro antioxidante muy bueno. Entonces, la, la, la idea es la variedad. Que tenga variedad, más colores en mi plato, en mi desayuno, en mi almuerzo, en mi cena, independientemente de la fruta o verdura que sea, porque pueden ser las más baratas que encuentre, voy a estar saludable y mi sistema inmunológico fuerte. Correcto. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas. Qué bueno. Bienvenida al programa, bienvenida a Capital. ¿Cuál es tu consulta, Andrea? Eh, bueno, quería consultarle a la doctora. Yo he escuchado... El consumo del aceite de coco, quería saber... Está de moda, ¿no? Una... ¿Pero? Está de moda el aceite de coco, ¿no? Sí, está de moda. Entonces quiero saber si es que realmente... A ver, es ¿qué es que tiene que dice... bueno, qué tiene malo? Que nos cuente la nutricionista, ¿te parece? <risa> ok, sí. Está bien, está bien. El aceite de coco que se ha puesto en moda, ¿qué pasó? ¿Funciona, no funciona? Sí, el aceite de coco es bueno, porque, Por un lado porque tiene un tipo de, de, de grasa, digamos, eh, saludable, que nos va a ayudar a poder mejorar nuestro sistema circulatorio, a, a bajar la grasa saturada, la grasa dañina que, que por ahí hemos podido consumir. Se utiliza muy bien el aceite de coco en reemplazo del, del clásico aceite de cocina. Si tenemos el alcance, si nos alcance el posible para comprar aceite de coco, Bienvenido sea, lo podemos utilizar sobre todo para hacer un transmiso o por ahí si queremos hacer una fritura. El aceite de coco le va, va bastante bien. Muy bien. Y al, o sea, sí resiste las temperaturas altas el aceite de coco. Exacto, resiste las temperaturas altas y a diferencia de los aceites de cocina clásicos que, que vemos en los supermercados, en las tiendas, que son ultra procesados, que son dañinos para la salud, el de, el de coco no, a pesar que lo sometamos pues, a calor. Claro. Bueno, pero vale fortunas también el aceite de coco, ¿no? Sí, sí, sí, bueno. Esto o sea, carito, digamos, ¿no? pero, claro. Cl en si realidad lo mejor es. Que en realidad lo mejor es tener una sartén esas de teflón y, y listo. Nada se sí, pega, sí, todo sí. ahí, todo bien. O sea, el pollo a la plancha, no, no, nadie se muere. El pollo a la plancha, exacto. El pollo al horno también, o si tenemos el microondas olor, no, también en el microondas lo podemos hacer. Uh -huh. Hola, muy bien. Hola, César, cómo te va. ¿Qué tal, Camito? Eh, estoy viendo, tomando mi lonche y viendo tu programa. ¡Qué rico! Qué bueno, todavía tres. la gente toma lonche. ¡Qué rico, compadre! ¿Qué estás, <ríe> qué estás tomando de lonche? Pan con aceitunas, con qué creatina, rico. Y, ¡Qué desgraciado! ¿Cómo llamas a este programa decir que a las 6 y 48 te estás comiendo un pan con aceitunas? ¡Qué rico! <risa> ese es lonchecena lonche cena, Bueno, pues cena. igual que rico Un pan con aceitunas, que rico Bueno, me ha provocado Compadre, en serio te Como digo Como dijo la nutrista, quien me O algo así dijo, bueno, en buena hora Claro, claro este, Carlos, este, una consulta y un consejo Quería consultarle, eh, yo he probado Pero quiero que me lo confirme la Yo nutrista. también he probado este, eh, He probado este, eh, El quión crudo cuando salgo de los micros... Ya... Y eh, cuando tienes ganas de estornudar o te, te, te, te, tienes una pequeña tos, cuando masticas el quión crudo, se te, se te elimina, se te van todos los síntomas. Ah, sí. Y, y quería ver si... Sí era, es cierto eh, o no. A eh, ver, ¿qué opin... No, yo lo he probado. Para mí es, para mí es, es bueno. Para mí es bueno. Okay, y un, un consejito para tus comidas eh, económicas. A ver... Yo, eh, mi chocolito, cuando lo haces en sopita, claro. cocínalo con todo y panca. La, la panca la sacas, la corto de mitad, ay de sí sí, sí, sí, sí, buena. Y, buena. Y, y metes cuatro pedazos de quesito Yeah. Y, el, y, el, y sin carne, sin nada, la no, panca se convierte cara. como si fuera carne. Métele un puñado de morón a la sopa, fuera de bromas, a mí me encanta eso. <risa> no, no, no, no, no, no, no te ese. estoy vacilando, un puñado de morón, qué rico. Ese es para expresarlo, pero tú sabes que los hombres siempre queremos estar masticando carne. Es Esa panquita, cuando tú le metes el queso, se vuelve tipo carne. Yo el, quiero estar masticando. Yo quiero el sabor carne. del queso y tú estás y, y sale el, el sabor del queso. Qué lindo. Claro, a falta de carne uno se imagina el queso y ya muerdes nomás. <ríe> la ponemos en actividad la imaginación. Está bien, qué buen dato. Un abrazo, César, ¿verdad? Un abrazo. Eh, eh, Claudia, lo que ha dicho nuestro oyente, que eh, a él el kion le funciona... Eh... Muy bien, para los temas respiratorios, ¿no? Y lo otro es, leo por todos lados en Internet. Yo dudo y desconfío siempre lo que leo en Internet, obviamente. Pero el, veo que mucha gente dice, guión para el sistema inmunológico. ¿Cómo funciona? Y si es así, y si funciona, ¿en qué dosis también? Uh -huh. <risa> Sí, sí, sí, como bien le dices Carlos, muchos están hablando del guión, de los ajos, etcétera, de otros alimentos también. El guión es un buen anti, antibacteriano, ¿sí? Y también eh, nos va a descongestionar. Entonces, al momento de hacer esto, y además es antiinflamatorio, nos va, va a hacer que la garganta, que la sentimos inflamada, o que está con algunas bacterias, ¿no?, por el mismo proceso re, eh, de, de repente de resfrío que estamos teniendo por el cambio de fluvina, etcétera, el guión nos va a ayudar. Pero, ¿cuál es el detalle? Que nos ayuda a bajar los síntomas. No es que nos vaya a prevenir, digamos, que nos contagiemos de, de, de algún virus o de alguna bacteria, no. Lo que hace es aliviarnos. Entonces, se eh, recomienda utilizarlo, por ejemplo, antes de dormir, ¿no? Para poder que, que la persona duerma bien, no tenga ese problema de congestión nasal, ¿no? O problemas a respirar, y de esta manera, pues, tenga un descanso que lo va a llevar a recuperar Es por eso que el guión es bueno. Correcto. Hay gente que hierve el quión, eh, luego lo licúa y eso hace así como un menjunje y se lo toma. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Funciona? O como sí. hace el oyente que dice sí. que se muerde un pedazo de quión, de este un aliento de miércoles, pero bueno, ese es otro tema. Uh -huh. Este, Hay gente que se pone el quión debajo de la axila. ¿Cómo funciona? Yo les recomiendo en una bebida, por ejemplo, podemos utilizar manzanilla, sean hojas, ¿no?, en natural o en filtrante... ...utilizarlo un poco de guión, de repente rayado... Okay. ...con una cucharadita con un 10 de azo... ...eso lo podemos hacer, este, que se concentre un poco... ...con un poco de limón y eso lo podemos tomar antes de dormir... ...y eso es lo que te digo, que te va a ayudar a que... te desconfeccione todo tu nariz... ...todas las vías respiratorias... Dormir, ...exactamente, ah, todas sí. las vías respiratorias... ...y vas a dormir muy bien, ¿No? Muy bien, es muy bueno. gracias, gracias... ...a ver, hola Carmen, ¿cómo estás?... Hola Carlitos, ¿cómo estás? Buenas bien. noches. ¿Cómo te va Carmen? ¿Cómo estuvo tu día sí, hoy? ¿Bien ya. o no? Sí, bien felizmente, gracias a Dios, pero estoy va. preocupadísima. ¿Por qué? Por favor, una consulta para la, la nutricionista. ¿Cómo no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieres saber? Eh, quisiera por favor que me ayude este, con respecto al problema de sinusitis. ¿Cómo me puede uh -huh. ayudar a, a eliminar? Sinusitis alérgica. O sinusitis sea, alérgica. Me mejor? sí. Tengo una congestión terrible en la, en la frente, en la nariz y todo eso. Pero, y has intentado, no te va... A ver, Carmen, no sé si abrazas, lo he contado algunas veces. Yo soy recontra o sea que eso que tú estás contando la conozco memoria. Y más allá de alérgico, eh, son, la sinusitis es horrible, los dolores de cabeza, estás todo con la nariz tapada, costipada, qué sé yo. ¿No has intentado hacer estas inhalaciones que te pones ahí una, una bateita con agua caliente, con, con mentol, estas hierbas te cubres con una toalla y, y respiras has intentado hacer eso no no aún con eucalipto no, me dijeron ¿Eh? pero pero este por eso quería saber de, de alguien que a mí me funcionaba acostarme. te lo digo en serio eucalipto eucalipto ah, no perfecto. vapor y, y respira claro fue bromas, broma ¿eh? no, no no no no eso a mí me funciona. Escuchemos a eh, Claudia Güero, nutricionista, por favor, uh -huh. sobre la alimentación, para, eh, para elevar las defensas. Correcto. Okay. Okay. Sí, mire, justamente Carlitos, como bien lo han dicho, la sinusitis, ahora que estamos en este cambio de clima, que ha vuelto el frío, todas las personas que tienen alergia van a, van a estar padeciendo con la sinusitis, que es la aglomeración, no la acumulación de moco en las vías respiratorias y porque causa, como tú bien has dicho, dolor de cabeza, incluso dolor de las mejillas, la frente, todo, todo duele, ¿no? Y te sientes cansado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Evitar alimentos que acumulen el moco, que produzcan más moco en el cuerpo. ¿Cuáles son esos alimentos? Evitar los lácteos, por ejemplo. Porque todos los lácteos sean naturales o evaporados o procesados. Cualquier tipo de lácteo, yogur, leche, queso, hace que se produzca en el cuerpo más moco Uh -huh. Lo otro es el azúcar. Mientras más azúcar consumas, más aglomeración de mucosidad vas a crear y por lo tanto la cintitis se va a empeorar. Entonces, lo que se recomienda es alejarte de esas dos cosas: de esos dos elementos, los lácteos, eh, todo lo que contenga azúcar, no los ultraprocesados, estas cositas. Y como bien, así que podamos utilizar el remedio casero también que te comenté: Correcto. El con, con el limón, la, la miel, podemos agregarle ahí un poco y el, el ajo, y eso te va a ayudar. Yo tiene significado, ojo, Carlita, que sí es muy crónica, muy muy crónica, de todas maneras va a tener que ir al No, tiene que ir a un otorrino sí. laringólogo, de, de todas maneras, maneras, maneras ¿no? Es lo más importante. Exacto. Bueno, muy bien. Eh, son las 6 de la tarde con 55 minutos. Carlita, tú debes tener alguna Carlos. consulta también, Carlita. Carlos, eh, sí, tengo algunas consultas, pero hay más llamadas, te diré, que hay muchas llamadas, que la gente quiere participar. ¿Ay? Tenemos llamadas. A ver, si sí hay llamada. Ah, ¡Qué bueno! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Carlitos! ¿Cómo estás? Yo soy la señora Marta. ¿Te acuerdas que te llamé cuando...? Marta, baja el volumen de tu radio, porque si no te vas a distraer. Hay un eco ahí que te complica complica la programación. La programación, es? perdón, la comunicación. ¿Ahí? ahí eh, perfecto. Ya. ya, ¿qué me decías? ¿Tú, ¿Tú me llamaste ya. cuándo? Te llamé, era una semana... Una semana, diez unos 10 días. días, creo, ¿no? Sí, claro, y, y me, me, yo, me dijiste, yo tengo 73 años, ¿y, y tú, qué es lo que necesitas? Unos tres strippers, ¿te acuerdas? Pero claro, y te conté lo de, lo, lo de mi vieja, que le, le recetaron ya. strippers y le fue muy bien. ¿Cómo te fue Ay, a ti? ¿Lo contrataste? No te esa, esa, sí, y, y te voy a decir que esa dieta... Es fabuloso. La dieta, la dieta del strip, ves que no me equivoco, la gente cree que yo pero bromeo, no, no, pero no, yo a una vieja no. le contraté tres strippers por su cumpleaños, obviamente para que le bailen, se divierta, no, no para que le pongan el calzacillo sí. en la cabeza, obviamente ¿Por qué que no. no. me invitaste? No, olvídate, es que tú no eres amiga de mi vieja, pero eres amiga mía, no eres así es que vamos a poder ir. Iba a saber que soy yo. iba sí, a ser internet, y a disfrutar todas. Qué linda. Todas que te seguimos. No, en serio Cali. lo pasaste bien? Dime la verdad, en serio hiciste eso? Sí, no. y sabes sí, y sabes qué, yo como dicesa, te dieron a Geisha. ¡Qué maravilla! Sí, qué maravilla, estás sí, viva. Día, ¿no? <risa> me encanta, sí, qué sí, bueno sí. eso, qué divertida Ahora, eres. Es de tú de tus de tus, uh, mufuas, este, que son así, ¿ah? ¿no? me encanta, yo, me yo encanta. Yo una también que cómo se llama, la mejor dieta es uno de la victoria. ¡Epa! La mejor dieta es el amor Está bien La mejor dieta es estar de buen humor La mejor dieta es vibrar alto La mejor dieta es agradecer por todo lo que tenemos No nos fijemos en lo que no tenemos Porque cuando nos fijamos en lo que no tenemos Estamos entrando nuestra atención En la escasez Yo no digo que seamos tontos De decir, ¡eh! Todo es felicidad, no Estamos jodidos, pero contentos Y estar jodido no significa Pararte en el peor lado de lo que no tienes Párate en todo lo que tienes Tienes y te vas a dar cuenta que es mucho más tal vez que lo que no tengas, hay una fuerza hay una, por eso prendí las velas, yo no aprendí las velas hoy, viste que estas son las velas que usa el, el sacerdote en el programa de los domingos la luz es, es hay, un, el, el, hay una energía en el fuego eh, yo creo profundamente y se los digo en serio en, la, en, en, la, en, en las energías somos energía, tu llamada es energía, la vibración positiva es energía, tener la cabeza conectada en, en lo positivo es una energía y eso circula, porque luego otro ya sabemos, de lo otro ya, ya, ya hay mucho, ¿verdad? Y siempre sí. en la vida generará más vida, eso es indudable. Me encanta tu llamada. Y me dio pena que dijeras que te habían cortado el sueldo. ¿Sabes por qué yo soy que soy? A mí también necesitaba. no sabe cuánta pena me ha dado. Pero bueno, estamos está? así, estamos sí, todos ajustes. ¿Cuánto quieres y yo te mando unos cuantos euros? ¡Ah, qué maravilla! Te mando un beso grande y con tu llamada voy a cerrar el bloque. Gracias por, por llamarnos y por ser como eres. Te felicito. Ya sabes, tu fanza. ¡Eh! Un beso, un beso. Bueno, eh, Claudia, la mejor dieta es vibrar alto. La mejor dieta es tener la cabeza en lo que tenemos, en el agradecimiento. Si yo te digo tres cosas por las cuales hay que agradecer, te vas a quedar corta porque tienes miles seguro. Eso es muy cierto. Es muy cierto, pero eso es lo que dices. A veces nos centramos en qué comer nada más, en qué se está diciendo. Somos pensar, lo que comemos, no, lo que es respiramos, lo que, lo que vemos, somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, somos lo que hablamos. Por eso también necesitamos tener mucho cuidado con las palabras que usamos, con lo de que decretamos, con cómo nos comportamos. Somos todo eso. ¿No? Exacto. Bueno Exacto. Claudia, si algún oyente quiere tener una sesión contigo Virtual obviamente en estos tiempos uh -huh. O una asesoría uh -huh. sobre temas de nutrición ¿Dónde te escriben? Sí, muchas gracias, Carlitos. Me pueden encontrar en Instagram como Nutriclau AM y en Facebook como Nutricionista Claudia Agüero para todos aquellos que quieran un consejo de nutrición, ¿no? O simplemente hablar, ahí les puedo ayudar. Muy bien. Gracias, Claudia. Felicidades. Gracias, gracias, Carlitos. Claudia Agüero, Nutricionista. Se acabó el programa el día de hoy. Eh, Carlita.